influir con la inteligencia neurolingüística es lo que vemos con nuestro experto así que acompañemos. Negocios en Digital 1017 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y los martes y jueves, ya saben, tenemos entrevistas con invitados especiales, invitados de lujos que nos aportan, pero temas, eh, contenido, experiencia importante. Y hoy vamos a hablar sobre la inteligencia neurolingüística, cómo sacarle partido en el buen sentido, cómo influir de manera positiva, cómo comunicarnos de manera empática, es lo que vamos a revisar con nuestro experto. Pero ya saben... Este, invitarles a que si tú, al otro lado, eres un gerente de ventas, gerente de marketing, eres el dueño de tu empresa, quieres gestionar tu marca eh, profesional y tienes eh, la necesidad de ir captando eh, nuevos leads, nuevos clientes con los cuales puedas cerrar negocios. Esto es lo que nosotros enseñamos a lo largo de 10 semanas intensivas en nuestro sistema integral de tres etapas que dura diez semanas y que pues ahí les acompañemos para que tú puedas implementar y personalizar un sistema aprobado, una metodología que funciona dentro de tu negocio, así que echarle un vistazo, katiaman.com es las mentorías pueden ver muchísima más información y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y antes que nada darle la cordial bienvenida a un amigo de esta casa que es Marcel Genestar, mi querido Marcel bienvenido, gracias por estar aquí en el podcast muchas gracias Katia por invitarme. Un placer realmente tenerte aquí, mi querido Marcel. Este Sé que vas a aportar muchísimo valor en esta eh, media hora que queremos aprovechar al máximo todos esos valiosos conocimientos, sobre todo esa experiencia que en el día a día vives con el tema de la neurolingüística. Vamos a hablar sobre esa influencia, ¿no? ¿Por qué, la, por qué conocerla como inteligencia? Pero antes de entrar en materia, mi querido Marcel, quería pues, eh, pedirte que por favor te presentes. ¿Quién es Marcel Genestar y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Marcel Genestar, soy, os estoy hablando desde España, soy entrenador en programación neurolingüística y dentro de esa disciplina me, me he enfocado mucho en lo que es lo que llamamos inteligencia neurolingüística, es decir, hacer un uso apropiado, en este caso, además inteligente del lenguaje, lo cual significa tomar conciencia del efecto que nuestras palabras pueden generar en la propia persona que las dice y en quienes escuchan. Qué interesante. Claro, justamente hablando del, del tema del, del lenguaje, ¿cómo impacta? ¿no? ¿Cómo podemos... Eh... Eh, unir o no unir, ya vamos a hablar este, sobre esto, cómo influir de manera positiva. Así que nuevamente, gracias mi querido Marcel por estar aquí. Tú has mencionado que, claro, el, el, el tema del neurolingüismo es algo que lo vives cada día, pero ¿por qué podríamos eh, asociarlo a que es una inteligencia? Bueno, eh, un poco es lo que ya he citado de pasada. Eh, podríamos decir que la inteligencia eh, implica... Tener conciencia de lo que sucede y actuar en consecuencia. Inteligencia es eh, in, introducirnos en. Eh, en latín sería leer dentro, intelligere, intelligere, o sea, ir más allá de lo que podría ser un uso, una comprensión superficial para ahondar en ello. Y esa faceta, digamos, del uso consciente para mí, para nosotros, para las personas que nos dedicamos a esto, pues es un poco la clave. no Cuidar nuestro lenguaje siendo muy conscientes de aquello que queremos generar y de las consecuencias que tienen las palabras que usamos. Maravilloso. Y cuando hablamos de conciencia, como tú bien dices, es decir, eh, meterse de manera, la redundancia, consciente, entender a profundidad, bueno, ¿cómo estoy hablando? ¿Qué palabras estoy ocupando? ¿Qué, ¿Cuáles serían los principales efectos de no ser conscientes eh, sobre estas nuevas, eh, digamos, formas de conectar, de, de cómo yo puedo emplear de, me, de mejor manera mi lenguaje para poder empatizar con las, el resto de personas, para hacerme entender, para poder este, solucionar, eh, digamos, dificultades que podemos tener en el día a día? ¿Cuál es ese impacto negativo de no hacerlo? Mira, primero voy a comentar un poco cuál, qué es lo que nos sucede a todas las personas en el día a día. Claro ¿De acuerdo? Pues. Nuestro estado de ánimo es el que genera un cierto tipo de pensamientos. Los pensamientos, eh, digamos, se organizan o se, se generan en nuestra mente ya en forma de palabras. Son pensamientos una idea expresada en palabras. Si mi estado de ánimo es un estado más bien limitante, más bien decaído, eh, voy a utilizar un cierto tipo de lenguaje, un cierto tipo de palabras que, digamos, de alguna manera, proyectan hacia el exterior ese estado de ánimo e impactan en las personas que lo escuchan, pues desde la misma... Cualidad, compartiendo mi estado de ánimo, sea aquel que sea, si es de alegría, pues compartiré mi alegría. Si es de enojo, compartiré mi enojo. Claro, ¿qué ocurre? Que esas palabras que yo digo, también yo mismo las escucho, de manera que estoy realimentando mi estado. Entonces, ahí tenemos dos procesos. El impacto hacia el exterior y el impacto hacia el interior. Eh, de lo que te he dicho, es obvio que usando un tipo de palabras u otro, yo contribuiré a que mi, a mi alrededor el estado de ánimo, la emocionalidad de las personas con las que yo estoy, sea uno o sea otro interesante, ¿no? Y es que es como eh, se me viene cuando terminas de hablar esta parte de cuando se visiona, ¿no es cierto? Se visiona dos veces y tú mencionas que claro, las ideas expresadas en palabras hacen un impacto tanto al exterior, pero también vuelven hacia mí, ¿no? A ese interior, es decir, de pronto refuerzan eh, sentimientos ya sea pues negativos o, o neutros o, o altos o positivos, digámoslo así, que esto pues va ahondando más en positivo o en negativo, por esto la importancia, como tú bien mencionas, de ser conscientes de qué es lo que estamos utilizando. Ahora, bajo estas circunstancias de, de ser cada vez más eh, conscientes, de ser, eh, digamos, eh, entender cómo esto impacta en el día a día, ¿no es cierto?, tanto a las personas de afuera como a las como a uno mismo, ¿no es cierto?, al momento de hablar. ¿Cómo poder ir este entendiendo qué palabras son las que yo debería utilizar, cómo me debería expresar? Y bueno, digamos que eh, en la vida es normal también a veces sentirse bajo de ánimo o un poco pesimista en algunos días. ¿Cómo conseguir eh, a través de esta conciencia eh, uno mismo ayudarse a salir de estas zonas, eh, digamos, o estas energías bajas para eh, ser propositivos y llevarlo a, un, a una energía positiva que nos ayudará obviamente a nosotros mismos y a nuestro entorno? Vamos a ver, el proceso es relativamente simple lo cual no significa que tenga que ser sencillo de ejecutar, sí. porque está esta parte, digamos, de toma de conciencia por un lado, y luego está el tema del, de los hábitos que cada cual tenga. Sí. Eh, y ahí es donde empieza el trabajo, sí. detectar, pues, las palabras que usamos habitualmente, cuáles son, por ejemplo, la palabra problema, okay. la palabra dificultad, esto es difícil, claro, son, son palabras de uso muy, muy, muy corriente y en realidad yo invito a todas las personas que nos están escuchando a que cierren un momento los ojos y se digan internamente cualquiera de estas palabras, por ejemplo, esto es una dificultad, o tenemos un problema, o esto es difícil. Cualquiera de esas expresiones, digamos, genera un impacto como de, de, de caída, de, de bajar nuestro nivel de energía. Entonces, una primera tarea es reconocer este tipo de palabras que se, se vienen usando y a continuación buscar posibles sinónimos sustitutos. Aquí no se trata de pintar la vida de color de rosa, sino simplemente de hacer lo posible por usar otras palabras que aún manteniendo, como si dijéramos, el diagnóstico realista, eh, no tengan esa carga esa carga negativa. Por ejemplo, una palabra que puede sustituir, o una expresión, más bien dicho, que puede sustituir a problema, puede ser asunto a tratar, o asunto a resolver, o asunto a atender. Cualquiera de las tres es respetuosa con el hecho de que es algo que es importante eh, Atender, es importante manejar, pero al mismo tiempo hemos quitado esa connotación, digamos, negativa que puede ir asociada a la palabra problema. Algo difícil, pues algo difícil puede ser un reto, puede ser un desafío, puede ser algo que exige de mí o que requiere de mí dar lo mejor. De mis capacidades. Todas ellas son expresiones que apelan a, a, digamos, a una cierta contribución sin esa, de nuevo, sin esa connotación, digamos, negativa que podrían tener la palabra difícil o dificultad. Qué buen ejercicio que nos has mencionado, este, mi querido Marcel, el, el tema de eh... Ser propositivos y, de, bueno, primero analizar qué impacto internamente tiene ciertas palabras y luego buscar esa, esos sinónimos, esas frases propositivas que nos ayudan a cambiar. Esto, bueno, siempre es importante partir desde, desde uno mismo hacia afuera para conseguir los cambios, pero normalmente también estamos rodeados de seres humanos que, igual como nosotros, de pronto no tienen estos conocimientos y que vienen con esta eh, carga de, de pronto negativa que la expresan de manera frontal a través de este lenguaje. ¿Cómo ir, eh, bueno, digamos, protegiéndonos y de alguna manera también ayudar a esas personas en, en nuestro día a día para que se vaya armando un círculo, digamos, de influencia positivo eh, para nosotros y para nuestro alrededor. Me encanta que lo digas así porque efectivamente se trata por un lado de protegernos, de, de hacer lo posible para que el influjo, digamos, negativo de esas palabras no nos alcance y al mismo tiempo contribuir a que la otra persona de alguna manera también eh, se encuentra un poco mejor o contemple, digamos, más posibilidades, no se sienta tan limitada, contemple más posibilidades de acción. Entonces, podemos hacer lo mismo que te planteaba respecto a nuestras palabras, aplicarlo con palabras, palabras que nos digan otras personas. Por ejemplo, si yo estoy tratando con un cliente y me dice, es que las cosas están muy mal en estos últimos tiempos. Yo empiezo diciéndole, sí, efectivamente las cosas, y ahí hago un pequeño giro, las cosas o la situación nos está pidiendo dar lo mejor de nosotros. Claro, ya ahí hay cambiado, si las cosas están bien o mal, por lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo aportar. Y eso lo podemos hacer en cualquier situación y además nos interesa porque a un cliente, un colaborador, cualquier persona con la que estemos interactuando, que esté situada en el espacio de las expresiones limitantes, digamos nuestra posibilidad de llegar a acuerdos fuertes con esa persona está muy condicionada. Necesitamos acompañarla a que salga de ahí para tener otra otro tipo de, conserva de conversación más posibilitadora. Claro, qué interesante, ¿no? Y es que es, todo parte desde esa proactividad, ¿no? De ver qué es lo que yo puedo hacer ante esa situación y no sentirme parte del problema, sino buscar la solución y pues de esto, digamos, parte, ¿no? Como tú bien mencionabas al inicio, son nuestros pensamientos transmitidos en palabras que comunican las emociones y lo que estamos sintiendo y experimentando, ¿no? Mi querido Marcelo, es, es increíble todo lo que se puede conseguir, por eso bien vale la pena conocerlo como inteligencia neurolingüística. Bajo este contexto y aprovechando que mencionabas, ¿no? El ambiente empresarial, el, el, el trato eh, con los clientes, con los colaboradores, a, a tu, eh, con tu experiencia. Eh, ¿Cómo aporta el, el trabajar la inteligencia neurolingüística dentro de las organizaciones? Bien, desde de, de nuestra experiencia, básicamente lo que puedo referir es que equipos a los que les costaba, les resultaba un esfuerzo enorme avanzar, eh, contemplar nuevas posibilidades, se, se entretenían mucho, digamos, en, en volver una y otra vez hacia eso que ellos llamaban problemas, al introducir estas nuevas ideas, eh, la idea de reto, la idea de asunto a resolver, digamos de una forma relativamente fácil su energía, y su atención se desplaza hacia la búsqueda de oportunidades, la búsqueda de opciones. En lugar de estar continuamente pensando en los problemas, en quién fue el culpable que lo originó, en cuáles son las consecuencias dañosas que ahora mismo tenemos, que todo eso puede ser información útil. Ahora bien, si nos quedamos ahí estamos perdiendo, digamos, esa oportunidad de ir más allá. Entonces, por estos pequeños cambios en la forma de hablar, en las palabras de uso más habitual, esos equipos lo que consiguen es reorientar su atención y enfocarse en la dirección de generar oportunidades, ver lo que está en sus manos, hacer y en definitiva, adoptar esa actitud más proactiva, más propositiva que tú estabas mencionando anteriormente claro, claro, claro que sí, y esto digamos que forma, si es que se convierte en un hábito positivo, en una cultura dentro de la empresa pues se arma un círculo virtuoso que ayuda a, como tú bien mencionas, a reorientar ¿no? las energías, a canalizar, a buscar soluciones y a plantearse cómo salir, digamos, de los retos, ya no de los problemas sino de los retos que tenemos para salir adelante. Mi querido Marcel increíble, este, toda la información es eh, eh, tan valioso todo lo que nos aportas que yo estoy segura que, bueno, y antes de, de, de preguntarte dónde te podemos encontrar, palabras finales tuyas porque estamos casi por terminar con qué quisieras despedirte eh, hacia nuestra audiencia Pues que tengamos muy en cuenta que de la misma forma que un estado de ánimo genera un cierto tipo de palabras el bucle también funciona al revés de manera que en cualquier momento que una persona sienta que su estado de ánimo es, es relativamente decaído, si se dice a sí misma esas palabras, digamos, como ánimo, como oportunidad, posibilidad, puede revertir fácilmente ese estado. Y yo invito a todas las personas a que profundicen en el poder que tienen ellas mismas para manejar a, a su satisfacción sus estados anímicos en su favor. ¡Qué maravilla! Es una, una píldora, una pastilla tan importante como tú decías, son fáciles, pero también el, el, el reto que tenemos de interiorizarlos y de aplicarlo de manera diaria. no Yo creo que esto viene muy bien porque todos los que lideramos empresas los que estamos eh, atrás pues debemos automotivarnos y esta parte que tú has dicho es vital no porque siempre pasa que no todos los días estamos con una energía alta propositiva no a veces vienen dificultades eh, situaciones a resolver que a veces eh, creemos que no lo vamos a poder y hace que baje y con las mismas palabras nosotros mismos automotivarnos me parece genial así que gracias por ese valioso aporte mi querido Marcel estoy segura que del otro lado habrán eh, profesionales que quieran comunicarse contigo, saber mucho más de cómo aplicar esto en sus vidas tanto personales, profesionales y de empresas, así que coméntanos dónde te podemos encontrar Bueno, una forma relativamente fácil es entrar en la página web de nuestra empresa pnlplus.es ahí hay una sección de blog donde hay artículos sobre temas muy diversos y también pues, tenemos un apartado donde explicamos lo que hacemos y también hay pues, un boletín de contacto a través del cual las personas nos pueden encontrar. Si alguien prefiere una forma más directa, mi correo electrónico es Marcel M A R -C -E l arroba PNL Plus.es. Y también si alguien es digamos, incluso más expeditivo, pues puede enviarme un mensaje por WhatsApp o por Telegram, es más 34, teléfono en España, 609-789-894. Repito, 609-789-894. Por cualquiera de los medios que me contacte, cualquier persona que quiera preguntar, consultar, cualquier cosa, estaré encantado de, de atenderle. ¡Qué maravilla! Es realmente un placer y van a quedar en las notas del programa, queridos oyentes y amigos que nos están al otro lado. Si alguien desea eh, profundizar más sobre esto, que es tan importante? no, Yo digo que es volver a, a, a las bases, a, a, a algo simple, pero con, con tanto... Tanto poder en el día a día y que es difícil porque a veces el desaprender muchas cosas ya eh, que venimos eh, trabajando antes es más difícil que adquirir lo nuevo. Así que, mi querido Marcel, nuevamente darte las gracias infinitas por estar aquí, por compartir, por esa generosidad y esas, esa luz que nos das para... Automotivarnos, al final nos quedamos con eso, con esa automotivación que sí lo podemos manejar y que podemos crear un círculo de influencia propositivo para nosotros, para las personas que nos rodean, a través de cuidar ese lenguaje, ¿no? Y, y cuidar eh, y velar por nuestra energía, que es tan importante. Así que gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast en iBooks, en iTunes eh, si están ahí en los podcasts por favor dejar sus valoraciones de cinco estrellas que esto nos ayuda a que el podcast siga creciendo si saben que justamente alguien, algún compañero de trabajo, algún hijo, algún profesional necesita escuchar esta información pues por favor compártanla que es completamente gratuita y ya saben estamos todos los días de lunes a viernes y porque si ustedes del otro lado esto no existiría, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiero mucho. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Marcel. Hasta luego.